que un descuido y se llevó el dinero de, de, de negocio y la llave de, de, de la casa y a llave de carro también. Estaba todo junto y todo, todo, todo ¿Cómo se llama el negocio? El negocio Botellera Juan. ¿Dónde está ubicado? en El Valle. ¿Qué cantidad de dinero te robaron? 6 mil pesos había en efectivo. La llave del carro y toda la llave de, del apartamento. Es difícil. De... ¿Cómo acudió? ocurrió tres ventas, por Sí, pero, sí, pero, sí yo tengo video de... Cómo le llaman? El nombre sí, no lo sé. Ya tengo aquí. De aquí, tengo un video, de aquí tengo un video. Frecuente entonces, él por allá siempre. ¿Qué pedirle a las autoridades? No, que okay, por lo menos la llave, la llave de vehículo. tiene el sin llave y todas las del edificio están ahí. primera que roban No me ha más, pero eso ahí es más Repítanos entonces, ¿qué fue lo que le llevó? El, el 6.000 pesos que tú tenía, tenías junto a la llave de, del carro y de la llave del de, de edificio. ¿Cómo le llaman al ladrón? El nombre no sector. el ladrón. ¿Eh? ¿No me ¿El sector?